Jesús de Nazaret, en hueytiquíhuasca o en judíos. Mí que judíos o non tlasquílor, pues campa oxosaque Jesús am huesca o catca de naltípetl, Juan o en o isquiliuctoia y quebreo tlasto, griego o en latín. Y canontio piscatlayacanque o quiluisque en pilato. Amos con isquilol en hueytiquíhuasca o en judíos. Y es con izquilo, ni mote en egua, en o en judíos.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 uno es que es muy importante. Uno es que es muy importante. Uno es muy importante. Uno es muy importante. Uno es muy importante. Uno es muy importante. Uno es muy importante. que no muy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 Ixquakonsa o Quakwitlan o Anomumikili. Itichnon Tonal injudios Tlayekla Lia, Huanichiya y Pasqua Icanon injudios Tikiwaske o Yaske Octatos Pilato, Matlatikitim Akimpos Tikilikan in Mixiwa nakinsosatoke Cruz, Huamakin Timuwikan, Amuma Mukawakanon Paitich Mosewillistonal, Niknon Mosewillistonal Okatka Wei Ilwitonal. Juan y soldados ten oye que Juan oxopostique hasta sé Juan oixquinoxe no quino con Jesús. Pero hijo Juan oxopostique que a Jesús o quita que Giúmic Juan Pero semen soldados oxpos nacas colióni y cas elanza Juan sanima no walki siestli Juan act. Juan actino quita que y que Juan yikmaten y tuvo no kono opanok, kono Amu mio. Lamatl, no cono pero cono no